Amores, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tom, para los que siguen llegando a esta familia, estoy muy feliz porque en serio seguimos creciendo y de verdad, gracias, gracias a todos por el apoyo, por suscribirse y bueno, de todo. Como pueden ver, hoy tenemos una hermosísima y talentosísima invitada que vino desde Los Ángeles solo para verme, solo para verme. Es verdad. Y es María Laura. <risa> ¡Prevención verte! En serio que sí, o sea, teníamos como. años y medio. Bueno, vernos. Oigan, eh, wow. nos, cono nos conocemos hace rato y hace rato queríamos hacer también este video y no, no vas a creer lo que te voy a poner a hacer. Nada. O sea, tú me trajiste aquí a ciegas, me puso literal una pañaleta y me dice vamos a hacer un video. Y yo, ¿pero qué? Aquí me tiene. Y estoy muy ansiosa Ay. y nerviosa porque sé lo que es capaz, Laura. Y lo que vamos a ver hoy es que el trabajo en equipo es muy importante. Uh -huh. Y eso es lo que vamos a probar. Trabajo en equipo. Okay. Trabajo en equipo es muy importante. Y por eso uh -huh. hoy vamos a hacer el... Vamos a hacer el Siames Challenge. <risa> ¿Sabes qué es eso? No tienes ni idea. Bebé, tú y yo vamos a hacer por un día si a mesas Para eso traje Me estoy asustando mucho Traje lo siguiente Sigo oliendo a cebolla Acabamos de hacer un video para el canal de Lau Sí, Muy chistoso. vayan al canal, pásense por allá Y, eh, y vean Lau rato. Otra parte de este video Ríanse un rato por favor. De este encuentro entre, la, entre las Lauras Oigan, ver, bueno, acá tengo Nuestra pasilosa. pinta de hoy Espérate, nos vamos a meter las dos ahí Vamos a meternos las dos acá okay. Y vamos a vivir un día muy especial porque no, nuestros no, seguidores van a decidir qué planes vamos a hacer. No, sí, señora. Por favor. Nuestros seguidores van a decidir tengan qué vamos a hacer, por favor. Pero antes compasión. antes nos vamos a vestir, ¿listo? Hoy, mi, como mi, sea tenemos que caber acá. Yo solamente te digo una cosa al lado para mí, este reto va a ser muy difícil porque yo me expreso mucho con las manos, me <risa> o sea, tengo que hablar así, <risa> me, yo me tengo que mover todo tenemos el tiempo, que soy un poco, equipo. soy súper hiperactiva, o sea, súper hiperactiva. Ya vi, ya vi, cálmate, cálmate, todo va a estar bien, cálmate. Santo Dios. Ay, ve. ¿Qué hice? ¿Qué hice? tengo que meter ¿Qué sí? los... <risa> que es esto? <risa> el trabajo en equipo es muy importante. <risa> muy importante. Por eso me tienes que aguantar mi aliento. ¿Ok? No. ¿Será que sí cabemos? Pero, pero, Obviamente cabemos, cabemos. Obvio cabemos. Ahora esperamos que sí. Mándate, amor. Mándate aquí a ver no, si sí tengo mapa. Tengo <ríe> callo. ¿Sudas? ¿Haces mapa? ¿Tú haces mapa? ¿Tú haces mapa? <ríe> no. Estoy... Ay, no. Ya, ya, ya. Ay, no, no, no. Concentradas. No. A ver, necesito que me ayudes a ponernos la falda. ¿Falda? Pues sí, es verdad. ¿Y buena por qué no la, la pusimos deprimida? Mi mamá, ¿sabes? mami, gracias. Ella fue la que decidió comprar esta hermosa pinta. No, divina. O sea, es una falda. Tolima, maruano quedan de en <ríe> pañales. ¿eh? A ver. La ves, tú toda caliente. No, Yo ahora no. Sí. Estás caliente, no, ¿no? no. Estás muy caliente. Estás muy Ay, caliente. No, Ayúdame no, aquí no, a hacer esto. A ver. Ayúdame. Yo creo que yo nunca había estado tan pegada. Yo tenía Sebastián, creo yo. A ver, Sebastián me odia. Lau, claro, entonces Ajá. vamos a proponer lo siguiente. O nos quedamos viendo Netflix o me acompañas a sacar a Cirilo porque tiene popó, Entonces vamos a ver ellos qué deciden. ¿Te parece? Sí. Entonces esperemos un ratico, miremos el techo. Una eternidad más tarde. Y bueno, nuestros seguidores dicen que me acompañes a sacar a Cirilo a hacer Poffy. Ah, Así que el Seamed Challenge empieza ya. ¡Cirilo, sí, chis! Sí, sí. sí. ¿Dónde está? ¡Cirilo! ¡Ah! ¡Gordo! ¡Gordo, te está? vamos a sacar al parque! ¿Dónde? ¡Vamos al parque! Sí. Vamos, ¡Vamos! ¡Vamos al parque! Esto es un trabajo en equipo. ¡Hola, sí, Cirilo! ¡Cirilo, ven! Listo, muy bien, no, gordo. Y ahora. Falta aquí, falta aquí. Aquí. Ay, Dios mío, Santo Jesucristo. No, ya sí. Cuidado, cuidado, machucamos. Ahí lo tienes. Ahí lo, ¿lo sientes. Sí. Ok. Quiero la más. de No puedo. No bueno, así te tocó así. Así, vamos. Puedes coger mi tele de Tengo la mano derecha. Esto eh, me la más responsabilidad en esa día de ayer. Tú eres, <risa> tú eres yo diestra. diestra también. Al contrario, tú estás en la buena, yo estoy en la repaila. No, porque a mí me toca hacer más entonces. Siri, cuidado. Hagamos. Cirilo, despacio. ¡Despacio! Ay, ay, ay. Tírelo. Agarra el teléfono. Agarra. Tírelo. Tírelo. Cógelo. Tírelo. Tírelo. Tírelo. Tírelo. tírelo. Vamos por aquí. Bebé, pero te doy asco. No, es que a no. mí la, cuando o está sea, muy caliente las personas a mi lado no me gusta. No, no. Yo, ¿Es que no? Depende. Depende. <risa> no si es a... Sebas, todo bien vamos a hacerte un pasado a ver, el el sauna bonito de aquí un sauna bueno vamos a preguntar ahora qué quieren que hagamos ay ay ay ay Siri Siri no porque estás así echada? yo sé que te doy asmo pero no tienes estoy tratando de respirar un poco Lau no. tengo que curreal para Es que porear yo ya me está arcando Me está arcando Ayúdame sí, sí. Ya Ay. Nuestros seguidores han escogido Que quieren que vayamos a un restaurante Entonces yo Yo recomiendo ir a un restaurante Donde no muchas personas nos puedan ver Yo recomiendo un restaurante No muy No muy Perdón, es que O sí, sea, no. algo como que uno pueda ir comprar algo <risa> e irse, ¿no? Exacto. Sí, sí, íbamos, sí, tenemos sí una tira hombre, tira vamos. Tenemos que hacer mucho Creo que Ahí viene uno. Ahí viene uno. Ahí viene uno. que dice Este, este. Ahí no, atrás. no, no, no, ¿Derecha? Sí. Espérate. Los no? paletales. A ver. A ver. Listo. Ay, maestría. Pero mira, es que hay que pagar. Hay que pagar. Hay que pagar, hay que pagar. Amigo, ¿cuánto es? Por dos. Por uno, perdón. Somos uno. Siete mil. ¡Ve así! ¡7000! ¡Buenas! Hoy somos... ¡Ay! Estamos haciendo un, un reto muy divertido que se llama Siamesas por un día y estamos probándole a la gente que es muy importante trabajar en equipo. ¿Cierto? Como en este momento, Laura no te vas a caer. Tenemos que tomar decisiones juntas, pero las personas también nos están ayudando. Así que disculpen incomodarnos. Qué pena si sí nos estamos incomodando. <risa> <risa> que somos muy divertidos. <risa> O sea, pero, pero la gente fue muy linda Sí, fue muy linda, aunque no nos dieron silla para sentarnos como que Tienen dos pegadas, ¿no? Tienen <risa> dos pegadas, no nos quisieron dar una silla Una silla, oye sí, de el el de tu pelo El restaurante donde es aquí a la derecha Allá, ¿no? Sí, allá. Bueno, la pregunta es, ¿cómo nos vamos a sentar en sillas separadas? ¿Por no Con larga, largas la El primero. Toda... Yo mira que iba a ir al otro lado oh. y se la cara para adelante. ¿Pedimos algo gordo? ¿Light? ¿O no light? Ya, o sea, ¿pedimos algo gordo o light? <risa> <risa> ¿Tuviste que pedimos un té verde y un helado? O es eso? <risa> el que pedir es empantado. Chao. ¡Me pegó Dale, dale, dale, dale tú. Con la, zurra, con la zurda, con la zurda. Entrenando. Miren esta delicia. Ahí vamos, ahí vamos. Calorías, ven a mí. qué delicia. Bebé. Uh, oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Esto está muy difícil con el izquierda, es muy difícil. ¿Te ayudo? Mm. Mm. Mm. Mm.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 Mira, sí, sí, mira, Bueno, nosotros nos vamos a quedar acá de fiestica porque hemos prendido la rumba, como si se pudiera, como se pudieron dar cuenta. Eh, Lau, te amo, gracias. Te amo, la pasamos increíble. La verdad que a pesar de tanto calor humano. La pasamos increíble, la pasaría otro somos, día contigo. Somos un gran equipo. Sí. Juntas. Chocera. Te amo. Yo también. Oigan, pasamos delicioso. Suscríbanse. Miren ya el video que hicimos juntas en el canal de ella. ¿Y pasamos abajo? Muy... Y abajo en la cajita de comentarios vamos a dejar las redes sociales. Y ya, espero que les haya gustado hey. también. La pasamos hey. delicioso. Eh, el trabajo en equipo fue maravilloso, aprendimos muchísimo a convivir el una con la otra. Y nada, sean felices. Los amo. Síganse suscribiendo.